Tenemos más rango que todo su fe casi fuera cubano Su morena me mueve, su chapa duro me enalguea. Soy como Lebron, rápido baldea. Intentan ganarnos y no competir. Mucho bla bla, no viven así. No importa lo que hagan, no mi todo detalle. Poco a poco me convierto en MVP. Sigo creciendo, vale el intento. Buscando un hueco en no el movimiento. Creo solo en acciones, por cierto, porque tu palabra se la lleva al viento. Solo lo intento comencé cuatro años atrás partiendo la base vacío mi mente empiezo a rapear y juntando mil letras inicia la masacre no digo mentira me cingo a la liga no andamos problemas ando en la mía y sigo rapeando eso me motiva te escribo y te grabo tres temas al día andamos ready en el estudio 24x7 luego caso murmullos Seguro mi letra te saben quieren superarme Pero ¿por qué? Quieren roncarme, pero ¿con qué? Dios bendiga la Cone Queda lo de el gauchito En mi viejo tenemos la lo que eran amigos todos se murían Le afrontamos los fecas. Pa' que no afronten Moneda mm -hmm. extranjera. fiel Pa' que cien de mis sellos yo soy CEO fundador de Borrey. No me asusta la muerte Es una balada Me esperan familia También camarada Seguro el infierno yo parto Money y Anfield Y ustedes no me generan nada La barra más dura de todo el condado Este trono se encuentra en el mercado Pensaron que podían tenerme callado Se creativo y las manos traidores también pase hambre, voy a pegarme, juro por mi, por, mi madre, por mi madre Lo juro por mi madre Me llegan dislike También amenaza Este rapero si sí creo en la matanza Si empiezo a subir no me baja nadie Si empiezo a subir no me baja nadie, nadie, nadie, nadie. Lo juro por mi madre Lo juro por mi madre